Sí. ¿Eh? Yo no lo escucho. No lo escucho. No. Sí, bueno, pero es bueno que sepas que Roberto va a continuar con nosotros, pero de forma virtual. Es que Así siento, que... Me siento más cómodo con Ah, ok. Ay, que se bueno. siente... Mira, una información antes de irme. Atención, bebedores. El tema de la bebida es Hay una que se llama Capicúa. Eso es una mini epidemia ya. No, no, es una rastrería de las autoridades. ¿Y tú sabes de quién más? De las empresas... Que venden bebidas alcohólicas Ayer salió un comunicado De uno de los empresarios más importantes De la provincia de Duarte El comerciante Eufemio Vargas mm. Un comunicado diciéndole a sus colegas comerciantes Que no sé por qué Iván García No se ha pronunciado también por su parte Porque los comerciantes saben Cuáles son las bebidas adulteradas Claro, oh, sí. claro Los comerciantes las compran Donde hay demanda, hay oferta Donde no hay demanda no se hace oferta. Es una ley única de oferta y demanda. Entonces, estos comerciantes de almacenes, de esto y todo, si van a beberte una bebida extraña que tú no le vendes ninguna garantía, ¿cómo tú la vas a comprar? Por pues eso tiene un registro eh, sanitario. sanitario, un sí. registro industrial, y eso paga impuestos. Lo que pasa es que cuando te van a, a vender una marca, por decirla, un brugal, que la caja te sale, qué sé yo, a mil pesos, no sé, yo no bebo mucho Y, y, y la original te cuesta 2500 pesos Y va mira que yo tengo un lugar ahí A buen precio, a 1000 pesos eh, Sin impuesto ¿Qué hace, ¿Qué hace el comerciante? La compra Pero no somos niños El que compra una bebida Por debajo del precio Y no se lo está comprando A la empresa Distribuidora O productora de, de, Del alcohol Sabe que está comprando Alcohol adulterado Y que es un veneno que le está dando a la sociedad, yo por eso compro un triángulo licor esto. Yo un no invento. Yo me voy a comprar un vino, voy al triángulo licor esto. Un whisky, al triángulo licor esto. O si no, lo traigo de Estados Unidos. Porque a mí no me van a envenenar. A mí no me van a envenenar. Y esto, esto, esto es algo que las autoridades hace mucho que lo saben. Igual que los medicamentos de moca, yo lo vengo denunciando. Eso no se habla de, de, la, de los medicamentos adulterado que hay en República Dominicana. Y el mismo sistema, las farmacias saben cuáles son los medicamentos adulterados. ¿Cómo? No hay que probarlo. El precio. El precio. O sea, eso no hay que ser mago, ni hay que depurar ni decir. Si usted va a comprar un medicamento y un medicamento original te cuesta mil pesos y viene de que un tipo y te dice: ah, Mire, yo vendo tal medicamento, aspirina y vaina, te sale más barato. Ya, ¿tú, ahí tú ¿Tú llegas tú, a hablar más nada. También los dueños empresarios comerciantes son cómplices. Son cómplices los colmaderos, son cómplices. Toda la autoridad es pro-consumidor. Nuestro amigo Ajá, Daniel Cante Edi Alcántara. ¿qué pasó? Eh, ¿Qué? ¿Qué? Fue, bueno? ¿Tú? ¿De qué? Cuando yo mencioné Pro Consumidor ¿tú No, cómo? porque no recordaba que existía. Entonces dije, oh, Proconsumidor. Sí, se supone Extremista. Extremista. Oye, sí. que ella no se recordaba que en No, este de verdad me, me salió natural. Orgánico. Or, <risa> ¿Eh? Orgánico. Pero, no, pero, pero es cierto realmente pero consumidor debería, aunque no tuviera la solución, la marita básica porque es algo que viene desde hace décadas y se tiene que hacer, imagino yo que esfuerzos para eh, localizar a los responsables, debería por lo menos pronunciarse en ese sentido no solamente en los precios de la canasta básica, que es por lo menos yo en lo único que he visto expresarse al director Edi Alcántara bueno Mira, eh, una información internacional que me llena de orgullo, uh -huh. y no sé por qué los medios nacionales e internacionales nos hacen eco, fue la designación sí. que hizo el presidente Joe Biden de la Dominicana como asesora en el Departamento de Estado para asuntos del hemisferio occidental. Uh -huh. Hay que decir que, o sea, por tradición, el Partido eh, Demócrata de los Estados Unidos siempre ha tenido eh, muchos hispanos. Fíjate que, por ejemplo, tenemos a un Adriano Español, congresista. Ahí le estamos viendo en pantalla, eh, la dominicana Laura Jiménez ha sido designada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como asesora del Departamento de Estado para los asuntos del hemisferio occidental. En su desempeño en el Partido Demócrata, Laura Jiménez ha trabajado a favor de la construcción de una política más equitativa y una ciudadanía comprometida. Reforzar, eh, por sus, reforzada por sus experiencias de vida como inmigrante criada entre República Dominicana, el Bronx y el sur de la Florida. Laura Jiménez es hija del periodista, productor de televisión y radio Cristian Jiménez y licenciada eh, y de la licenciada Vilma Pimentel. La función de Jiménez como senior advisor es eh, de asesorar sobre cuestiones permanentes al hemisferio occidental del departamento de Estado o sea esto es un asunto para celebrar sí. y, y, y yo siempre he dicho el éxito de un hijo es el éxito de un padre el fracaso de un hijo es el fracaso de un padre Entonces yo quiero un aplauso ayúdame para sí. nuestro hermano Jiménez Cristian Jiménez sobre todo sí. porque en Estados Unidos los nombramientos sí son por capacidad, no por... por ahí vienen los alternativos. Entonces, ¿Qué tú por quieres eso? decir? ¿Qué tú quieres decir? ¿Que aquí no, son por No, porque? que sí merece un aplauso. ¿Eh? Que esa designación Pero sí aquel, merece aquel, un aplauso. Ya, yo lamento tener que porque, porque no, porque no por es por apellido. Zona, a ver, los... ¿A qué eres peor? Oye, que es que porque no... Mira, señores, eso ha cambiado. ¿El qué? Se está cambiando eso aquí en este país... Que sea por cuña, aquí se está cambiando eso. Oh, sí. Poco a poco, sí. porque por qué ustedes quieren que cambie el mundo en, en siete meses? Recuerda pues que. Será, no. será Dios Todopoderoso para hacer. Recuerda. Para el, el República Dominicana en siete meses. Recuerda que el país solo tiene cinco apellidos ya. Eh, Oye, oh, esa vaina. Pero. Eh, eh, ella vino inspirada en los, en los extremos. Vamos a mandarle por donde Marco Miguel. Por donde Marco Miguel, vamos a mandar a, a Veloz. Miren, eh, Cristian Jiménez, de verdad que me quito el sombrero eh, porque. Yo que tengo un hijo adolescente, es un orgullo ver que tus hijos en playas extranjeras sí. y, y, y ahora en este, en este preciso momento, uno de los, de las, de los puntos o de las diligencias eh, que fuimos a hacer a Estados Unidos precisamente fue con mi hijo Roberto Ángel, que tiene planes de ir a estudiar a Estados Unidos. Entonces Yo me visualizo en 10 años, 15 años, ver un hijo mío que pueda ¿verdad? seguir sirviendo a, a, a, a, y poniendo en alto la bandera dominicana eh, siendo parte importante, un puesto en una empresa, a un, una empresa que él ponga o que esté trabajando en el tren fundamental de los Estados Unidos, sería un orgullo para cualquier padre. Claro. Imagínate que Cristian Jiménez no cabe. Sí. ¿Eh? No cabe. Y se parece. Póngame la foto. ¿Se sí, se parece. Sí, tiene un parecido físicamente sí. eh, con el periodista, nuestro colega y hermano, hermano y amigo eh, Cristian Jiménez. Eh, la foto, señor director, ya para eh, despedir. No, ya la borramos. Bueno, ah, ahí, bueno, ahí está. está. Mira, se parece. Sí. Mira, parece, sí. Parece. Si le cortan el pelo, Cristian Jiménez, más joven. <risa> sí, mira, la, la misma expresión, los mismos ojos. Rasgos faciales, Ojalá me sí. busque producción, una sí. foto de Cristian Jiménez, para que ustedes vean. Sí. Felicidades a Cristian Jiménez, porque su hija es parte del tren eh, gubernamental del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Joe Biden y Kamala Harris. Vamos a un corte, porque lo está aquí, yo me voy, mejor. Yo me voy, voy a dejar de aquí, porque es que, es que yo no puedo... Yo no puedo, con dos extremos y yo en el medio. Vamos a la pausa, señor.